En este programa de hoy analizaremos este cultivo que como podéis ver a simple vista es algo rudimentario y precario donde lo que brilla precisamente son los varios déficits que presenta. Este cultivo se haya ubicado en lo que antiguamente era un aljibe de recogida de aguas y consta de esta fase de floración, así como también de este pequeño armario donde se están propagando tanto plantas madres como esquejes. En este armario de 1,20 por 1,20 el canaricultor de este cultivo tiene además de estos esquejes unas cuantas plantas madres que son matanusca Critical, Northern Light, White Widow y esas plantas madres las tiene ahora mismo en maceta de 7 litros con la intención de que revegetule un poco poder volverlas a esquejar para así con esos esquejes sustituir las plantas que ahora tienen en floración cuando éstas sean cosechadas. El armario está iluminado con una bombilla que a día de hoy está prácticamente en desuso. Se trata de una bombilla de vapor de mercurio de 400 vatios que presenta un espectro bastante azul, lo que funciona muy bien para fases de crecimiento, de revegetación y demás, pero produce menos lúmenes por vatio que una lámpara de alta presión de sodio. Como ya hemos dicho, en este armario, junto a las plantas madres, tiene ahora mismo unos esquejes. Estos esquejes son de Sugar Rose, que son las plantas que ahora mismo tienen floración, que han sido esquejadas con la intención de seleccionar un ejemplar por sus características y así poder aumentar la colección de plantas madres. Al tratarse de un subterráneo, el control del clima, por un lado, nos beneficia en cuanto a la temperatura, ya que mantiene valores constantes, pero la humedad, por el lado contrario, se vuelve dificultoso el poder evacuarla, por lo que se alcanzan niveles muy altos, sobre todo cuando se apagan los rocos y las plantas transpiran demasiado. En este caso, hay que reforzar en este cultivo la extracción de aire y meterle más extractores, puesto que se alcanzan niveles muy altos. Estos valores altos de humedad lo que supone es una ralentización del metabolismo de las plantas y, por tanto, también del crecimiento de las mismas. Y, además, supone un alto riesgo de padecer enfermedades fúngicas. Si observamos el armario donde están las plantas en madres y los esquejes, vemos como no hay una renovación correcta del aire, ya que la extracción se realiza en la misma habitación donde el armario se nutre de nuevo aire. Así, el aire no se recicla, simplemente se vicia un poquito cada vez más ya que no se vacía de forma suficiente y si no tenemos un extractor general que vacíe todo lo que hay en la habitación acumulado, es normal que los valores de humedad suban. De vuelta a la fase de floración, vamos a analizarla de forma más profusa para ver los errores que ha cometido este canadicultor a la hora de replantear el cultivo, ya que es indispensable tener una adecuada fase de floración para así optimizar cada vatio que tengamos. Esta fase inicialmente constaba de una sola lámpara de 600 vatios de alta presión de sodio. Como era insuficiente para iluminar todas las plantas, el canabicultor añadió este foco halógeno de 1000 vatios. Pero claro, un foco halógeno para cultivar plantas no es bueno, lo único que produce es calor. Y los lúmenes tampoco son los adecuados, ya que son insuficientes para producir cogollos resinosos. Así que lo conveniente es sustituir esta lámpara por otra de 600 vatios o de 400 como mínimo. Un grave error que ha cometido el canabicultor de este cultivo es el a la hora de replantear las bancadas donde van ubicadas las plantas, ya que las ha ubicado justo en los laterales del foco y no justo debajo del foco, ya que en la misma perpendicular del foco es donde más lúmenes se producen. Así que tenemos una zona completamente producto y precisamente es la zona donde más se debería estar produciendo. Volvemos a insistir, aunque resultemos pesados, en la necesidad de tener una óptima instalación de luces. Hay que tener en cuenta que trabajamos con luces y con agua. Esperamos que la visita de hoy le haya servido este canavicultor como estímulo y así poder mejorar la producción de este cultivo.